Oh ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Oigan, yo sé que tiene muchísimo tiempo que no grabo un video para el canal, pero eh, habían estado pasando muchas cosas, pero aún así estoy aquí otra vez. Ya voy a estar más presente en el canal grabando videos. Eh, realmente han pasado bastantes cosas durante todo este tiempo cuando regresé de corea aquí a méxico este pues muchas cosas bonitas y también este, algunas cosas poquito, dirías, complicadas eh, sobre todo pues lo que es cuestión de escuela titulación Papeleos, tengo que regresar A Puebla, porque ahí es donde Me gradué, entonces también Entonces también eso Pues como que me complicaba un poquito Pero espero que eh, próximamente van a encontrar más contenido en el canal Tampoco les he contado cómo me fue en el viaje a Corea Todas las cosas que hice eh, Viajar en pandemia, wow, es un show eh, El uso del cubrebocas eh, El estar en el metro, ahí, a lugares turísticos A pesar de la pandemia, yo lo sé, pero... Eh, pues yo tenía casi un año Que no veía a mi novio Entonces pues sí estaba mm, Con muchas ganas de verlo Y de hecho chicos No les había platicado Pero mi novio va a venir este año 2021 pues, aquí a México eh, ¿Qué mes? Todavía tampoco lo sabemos Estamos planeando Ese viaje para que Él pueda venir eh, Ya casi Hace un año que no veo a mi novio Entonces sí estoy bastante emocionada de que él venga aquí Y la verdad es que sí estoy bastante contenta Porque pues, ya quiero estar otra vez con él, pasando buenos momentos Y ahorita chicos, pues la situación es un poquito media... Mmm, no difícil, pero sí es un poquito poquito ya de madurez porque pues él ahorita va a presentar un examen verdad para trabajar en un puesto del gobierno en Corea y pues él ahorita necesita estar estudiando muchísimo muchísimo muchísimo la verdad es que la admiro un montón el cómo se esfuerza él en estar estudiando cómo se organiza su tiempo o sea literal todo el día estudia y yo espero que eso eh, al final tenga muchos frutos frutos muy buenos si dios lo permite si él queda en ese puesto que, que está buscando eh, pues no sé vamos a ver qué pasa porque yo también tengo que seguir estudiando todavía uh, me falta estudiar un poco más quiero hacer si dios lo permite quiero hacer la especialidad para Um, para completar un poco más mi carrera y de ahí puedo buscar un buen trabajo o poner el consultorio como ustedes ya saben yo soy odontóloga entonces eh, pues sí me gustaría ya tener mis pacientes y en eso andamos y este y pues ya chicos solo eso les quería compartir que próximamente van a haber videos eh, necesito contarles también la historia de cómo es que conocí a mi novio Porque a veces cuando conozco gente o platico con mis amigos eh, nuevos O sea, que voy a hacer no, nuevos amigos o personas que no me conocen o así Y les platico acerca de mi relación Siempre me preguntan, ¿y cómo conociste a tu novio? Y yo así de, ah, ok, esa es una historia larga Y ya empiezo a contar toda la historia y así Pero grabamos ese video con mi novio ahí en Corea eh, tal vez un poquito la calidad de la imagen no es tan buena. Y el audio también ah, un poquito ahí me quedó medio más o menos. Pero lo voy a arreglar. Y si no, eh, una parte la voy a grabar aquí yo solita. Y, y les voy a contar cómo es que lo conocí. Y así chicos, gracias a todos los pequeños suscriptores. Pequeños grandes suscriptores que están en este canal. Les envío... Muchos abrazos, muchos corazones y espero que próximamente estén esperando un nuevo video Donde les voy a contar acerca ya sea del viaje que hice a Corea el año pasado En plena pandemia de coronavirus, que por cierto muchos de ustedes me han estado preguntando Si las restricciones siguen, sí chicos la cuarentena todavía sigue, el gobierno todavía no ha levantado la cuarentena. ¿Cuándo se va a, a quitar la cuarentena? No sabemos, por eso también es otro de los factores por el cual no iría a Corea. Es demasiado caro estar pagando la cuarentena. Y luego ese dinero lo puedes usar para casi casi estar tres semanas en Corea. Ese dinero te alcanza súper bien para estar tres semanas en Corea y se te van... En 15 días estando encerrada no vale la pena para nada. Se pierden 15 días de viaje y pues así. Entonces eh, la cuarentena sigue todavía en Corea. Eh, si van a viajar, por favor primero eh, chequen qué es lo que dice la embajada del país de donde son. Para que así estén seguros de que pues... Eh, los requisitos que les vayan a pedir o si les eh, si su país está tiene como un acuerdo con Corea y si los dejan entrar porque hay ciertos países que no pueden entrar a Corea entonces sí, chequenlo bien antes de que compren su boleto de avión y de todas formas, cualquier duda, en serio, les voy a dejar eh, mi Instagram. mándenme un mensajito por ahí. yo siempre les contesto eh, todos los mensajes que ustedes me envían. Es decir, muchas gracias por eh, no tener pena y contactarme. Y pues hasta aquí el video de hoy. En serio, estoy muy contenta otra vez de... Eh, Regresar a la plataforma de YouTube después de haberme mmm, ausentado un buen de meses. <risa> Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias hasta aquí. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.